Ya le doy un poquito de esa madre. Transbandita bandita que hizo Humilton y ya se las saben había hecho un gameplay anteriormente se supone que iba a comenzar a hacer este pedo, pues empezar como a transmitir, ¿no? Bueno, no empezar a transmitir, sino más bien íbamos a empezar a hacer como gameplays de este pedo de skate quise borrar el, el, el progreso que tenía anteriormente, pero la neta no, no pude, güey, la neta es que no le dediqué como mucho tiempo, pero la idea sí es hacer una serie totalmente desde cero de, del juego de skate por lo pronto vamos a hacer algo aquí cortito ¿no? para también no despreciar este tiempo que ya se armó pero para la siguiente ahora sí prometo iniciarlo desde cero antes que nada playerita de efecto y para que vean que todo va aquí en al skate entonces no sé qué estaría chido como armar ahorita aquí en cortina um, por ejemplo veo que está este pinche barandal acá mamalón entonces estaría chido armar acá como un truco de es que estaré bien, güey. Pues para hacer algo leve, eh, pienso como tratar de... Como armar un truco, llevármelo hasta el final y pues a ver qué, a ver qué se arma, ¿no? Comenzamos. Valiendo, riata, güey. Comenzamos mal. No mames, güey. Va muy lento, güey. Ah, vale, vale. Bueno, un 50-50 algo acá, tranqui, ¿no? Se tiene que ir, güey. No, no sé si... Si tenga que hacer algo o solito se va esa madre. Por lo pronto creo que se está yendo solo. Pues a ver. Ah, ¿a poco sí. ¿No? Está papeado, papeado. A ver, vamos a hacer algo más acá, que estará chido, güey. Como, pues, del 50-50, que es un 5 o qué? Backside 5. Ay, güey, se me está yendo a lado? Oh, vale verga, güey! ¿Cuenta o no cuenta? Deja tu comentario si cuenta o no cuenta. ¿Qué es Baxa 5-0 y luego Salad, Salad Grain? A ver, güey. Ahora sí vamos a ver. Ah, vale verga. No. Ahora un que un nose grind. Backside nose grind. Ah, es que se se va, güey. Ah, es que Necesito también como que Ah, chingada madre No, güey ese, ese sí va a estar bien cabrón Venga a ver. Es que hay una pinche curva es donde vale pito, güey. A ver, me lo tengo que llevar todo en nose, güey. Que yo de esa era no le haría daño a esa madre, no acá que tengo como miedo de darle acá bien entendido y que es que se me salga, güey. Ah, ya se me fue de Overclocks Ah, valiendo, verga, wey. A ver, es que pedo, hacer Vamos a hacer este intento. Ah, chingado. Se tiene que ir puro nose grind. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno mames, ah chingada madre, güey, pinche Overclock. Ah, valiendo pito. A ver, aguanten deje a ver si no me la pinche comida, güey. Ah, parece que todo bien. Ah, pinche Nose Grand, güey. Ah, verga, güey. está, güey. Y nada más el pedazo aquí en la pinche curvita. Ay, güey. A huevo, perro. Ah, no mames, güey. Pinche Overcrook, güey. Joder, tú. Puta madre, a ver, es que necesito ir un poquillo más tendido, creo ah, verga, güey. puta madre lindo verga. Perro, se me la pelaste hijo de tu puta madre Esto acá a quedar medio cagazón, ¿no? A ver, güey, ¿qué sería otra cosa que esté chido hacer ahí, güey? Pinche... A la verga Es que pinche todo voz está chido, ¿no? Que hay que estar largo aún A ver, sí. Ah, A ver, un combo mamalón, güey. ¿Cu ¿Cuánto se hace de un combo acá normal? Ah, A güey. Chingado. Por ejemplo ahí, que fueron 1.600, ¿no? A ver, tenemos que hacer uno que sea de unos... unos 2.000, 2.000 puntillos, ¿no? Acá, algo leve. lindo verga wey a ver vamos a ver algo que ver que fue eso Sabio. Ah, va lindo verga, wey. Uh, oh. ah, huevo, que se iba a matar. No mames, güey. no más. Pensé que iba a ser más porque si iba acá a matón. Ah, va linda, verga, güey. Tiene que entrar acá algo.. Y sí, pendejo, ya había he hecho los dos mil, güey. Hijo de tu perra madre, güey. No, ah, cabrón. ¿Qué pedo. De <risa> trescientos <risa> valiendo a ver. Pero el 500, lo cambio. Echamos otros 500. No mames, no. Todo madreado, güey. La neta no lo quería armar así. Algo bien, algo que se vea chido, güey. Como que lo tienes controlado. Porque la neta ese sí. O sea, sí lo tenía controlado, pero la neta no, no me gustó cómo como terminó. Impiterío. ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? <ríe> Todo de la verga, ese pinche truco pitero Es que, aparte de esta madre pinche abuelito, está bien corto, güey ¡Ah, pinche madre! ¡Oh, que la verga! No mames, pinche imbécil, güey. Ya lo tenía, güey. No ver, si. Ese pinche laser flip y lo metemos y ya... Ah. chingada madre güey. quiero meter ese laser flip un grind, un fireball, pero así. Andale, te cuesta, güey? ¿Qué te cuesta, perro? <túrra> <túrra> me golosí, güey, la neta, sí, me sigue, güey. <túrra> ya, vamos a hacer algo, ese pinche. Laser flip. Ah, verga, güey. Están las pinche letrillas rojas que salen. De que no le hiciste bien o que no alcanza a ver. A ver si ya terminé con este martirio. Vale, a no mames Chingada madre, son dos mil puntitos. Bueno creo que sí funcionó, han cambiado acá Bueno no tanto Saliendo rieta. ¡Ah, chinga madre! Trapeador, no, no es que se seque un poquito. ¿Para trapear qué? ¿Aquí? No, ya le diste. Ah, no, desde ayer que acá nomás le saqué, pero ya no. Huele humedad. Ya no la ve. No, pero que sí, aquí como. Pero aquí no, aquí no. Ah. Bueno. ¿Voy sacando la comida? Sí, ahorita voy. Sí. Ah, chingada madre. <coughs> puta madre Pues porque siento que se hace más difícil en vez de hacerse más fácil Chingada madre, me lleva la riata. Ya estuvo bueno, güey. Dos mil pinches puntos no son nada. <ríe> no mames, qué pedo. Ya la verga, güey. Chibacter son acá? Este me metiendo... También si lo hago en la pinche curva, güey O sea, el huevo se va el ir chueco, ¿no? A ver, tengo que meter El laser flip Y... Como con un grind Ya, el que sea, me vale pito, la neta pero me lo tengo que llevar así hasta el final. Ahí estaba, güey. Perra madre, güey. Oh, cabrón. Qué verga fue eso. Ahí estaba, güey. Le hice, vax Bax. verga, güey. Que se vaya salado. Chale, chale, chale, chale, chale, chale. le doy un poquito, esa madre, si no acá. Ya, la rata, güey. Chido, anda, hasta aquí le vamos a dejar... Ya, dado que fue un rotundo fail, fue un tremendo fail el querer iniciar desde cero. Ya, ahora sí me voy a poner pilas, la neta lo voy a, voy a borrar el avance, voy a buscar cómo chingado hacerle, Pues según yo ya lo había hecho. Si sabes cómo hacerlo, déjalo en este video, aquí en los comentarios. Y si no, pues de todos modos, espera la nueva serie, compártelo ahí con la banda, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un siguiente video. Recuerda que los campeones no usan drogas. ¿Qué onda? Me menos Ricky Martin.